Hola chicos y chicas de YouTube. No. Hola chicos y chicas de YouTube aquí Don Orion, un gameplay y no un gameplay en la campaña directamente de un, de Minecraft en Pocket Edition o sea en de versión móvil de versión de teléfonos y bienvenidos a esta campaña, sí, una campaña que de un juego que es bastante popular con más de 11 millones de descargas en App Store es uno de los mejores juegos y de los mejores valorados de la historia en el App Store y bueno aquí vamos a una campaña vamos a ver entonces aquí Settings no hay nada. Eh, ¿mi nombre es Steve, no, imposible <risa> Imposible que me llame Steve A ver Ryan, dejémonos ahí No, vamos a ver A ver Ahora me ayuda Ahora Ahora sí Dificultad ayúdame. no tanto No, ah, si sí es no Ok, third no. person No, vamos a ver La historia en el absurdo. Y bueno, aquí vamos a una campaña, vamos a ver entonces aquí settings, no hay nada eh, nombre Steve, no, imposible, <risa> imposible que me llame Steve, a ver Ryan, dejémoslos ahí, no, vamos a ver A ver, me ayuda, ahora, ahora sí, dificultad, ayú, no tanto no, Ah, si sí es no, ok, third person, eh, no. no, vamos a ver, play, new eh, name world, a ver voy a poner Gigi no voy a poner tanto GGS, nada survival y crear new world Eso sería survival, a ver, a ver cómo me va porque lo malo de este, de este Minecraft es que los mundos son un poquito extraños, o sea solo un mundo, ay no, no me gusta eso tan grande el... eh, a ver a ver va a haber un pequeño corte pero es que tengo que configurar eso a como me gusta control deep size aquí y bueno chicos ya, te, ya vieron una pequeña transición ya vieron cómo pasó todo y aquí vamos ya a lo que okay. a lo que es ya no sé a... A la aventura vámonos a la aventura a ver eh, el primero que tengo que hacer es conseguir madera pero primero vamos a probar un poquito eh, recuerdo que, eso, que eso es un mundo, este mundo no es tan grande no es un mundo así como de un poquito el volumen porque si no va a dar problema entonces así ahora sí entonces así el mundo no es un mundo tan tan grande como el del Xbox o el de PC es un mundo pequeño es un mundo súper pequeño es lo malo que tiene ese juego es lo único que por lo que lo critican pero si no el juego sería lo mejor no hay tantos mobs hay enderman no hay endermans hay esqueletos hay zombies hay de todo a ver, por allá veo, no tengo zoom, no tengo el optifine Fuck, se nos daña la PC. A ver. Eh... Vamos a ver, una oveja negra, no, gris, una oveja gris. Ay, linda, qué linda, hermosa. Vamos, corre con tu vida, ¿eh? a ver, a ver, necesito madera. Estoy aquí, ma... ah, mira qué bonito ese para construir. Son pocas las ocasiones que tú un lugar así plano para construir vamos a construir, aquí construir. aquí lo vi y aquí construyo, vamos a construir un poco de madera para hacer herramientas tampoco, también una cosa aquí que es extraña es como el, el crafteo, los crafteos son como los de Ledesport son crafteos muy, muy, muy, pero muy extraños y por el tanto que parezca no me gusta eso, me gusta los crafteos de PC aunque sean un poco más complicados pero usan más vamos a ver, madera y vamos directamente a craft y me voy a crear eh, la mesa de crafteo, no, tengo que hacer madera procesada. Luego hacer madera. Eh... Uf, ¿Dónde se metió la mesa? La mesa se fue para randear, no jodas. A ver, aquí eh, creo una mesa de crafteo. Eh... Ok, back, y la pongo. Vamos a poner una aquí. Ahora la tengo. Ahora creo palitos y voy aquí, herramientas. Y me creo una hacha Si es que tengo madera, ¿no? no tengo madera. Vamos a producir más maderas, más madera. <risa> y aquí, uh, tengo. Ahora, right. fuck Nada no. vamos Camino por aquí the Walking Dead to Walking Dead Vamos a quitar la madera Que viva arriba... Por cierto, si quieren saber con qué estoy grabando Que estoy grabando dentro de mi propio teléfono Y por si quieren saber también cuál es el teléfono El teléfono es un iPhone 5 eh... iPhone 5, sí, exacto y nada más, ni 5C, ni 5S, cuac, cuac, cuac. Ni 5C, ni 5S, son 5, solamente 5 A ver, quito madera, quito madera, quito madera Y luego me voy a minar Lo malo de eso aquí también es a la hora de minar que hay pocos ¿Por qué todo su vez negro? ¿Será que la muerte está se cerca? ¿Se acercan a mí? Joder, joder, joder, joder. A ver, vamos a ver, eh, tengo que construir también a saber qué hago, qué hago, qué hago Quiero construir picos, a producir, a producir madera, a producir palitos Construir a construir picos, producir piedra y hacer, eh, hacer materiales de, de, de primera necesito una mina y, pero si te busquen Necesito una mina, a ver, vamos a buscar una mina o vamos no, a no buscar una mina porque tampoco es minas mina son pocas las cosas que te pueden encontrar y... a ver, mira bonito lugar para empezar, a mirar y yo creo que en este bioma no me tocó nieve lamento eso, no hay nieve hay un cerdo cabezón con boca de... de... no sé no sé y... a ver tengo por ahí varias partidas para grabar y no he grabado A también vamos a aprovechar aquí para decir todo pim pam pim pam, a ver. Mira carbón. No, no hay carbón. Eh, a ver, eh, no estoy grabando, no, no me gusta, no me gusta las tanto porque porque mientras vino porque me trago. No estoy grabando en esos días porque no tengo con qué editar, o sea, tengo sí el Vegas Pro y todo eso, pero no tengo eh, audífonos para grabar, no tengo nada, o sea, no tengo nada para escuchar mientras edito y eso es malo. A ver, no veo nada, y me voy de aquí. No no, nada Pero a ver ¿Cuánto? Conseguí 17 de piedra Perfecto Eso me da para hacerme Por lo menos Un poco De herramientas Y aparte de herramientas Un hornito Para, para poder Ah, también aquí no puedo correr Como yo no sabía Aquí no se puede correr todo es caminando Creo que está todo planeado Para que Si el mapa es pequeño Pues no tengas que correr no A ver, este pollo me quiere vibrar Este pollo me quiere sí, te digo que no No te lo puedes. Joder ¿Qué coño quiero? Y miren, no sea, voy a dañarme el paso. ¿Dejen el paso? Joder. Eh, eh, ah, perfecto. Eh, vamos a construir el horno. Construir el horno. Vamos a hacer este palo. Vamos a poner aquí el palo, esto. Y vamos a poner un hornito por aquí. Vamos a poner aquí maderita y aquí debajo esto para que nos dé para hacernos unas veritas. Y vamos a poner otro por si acaso y por aquí otro. Entonces, aquí lo que voy a hacer es madera. Ma madera eh, ¿Para qué? Pues no sé, para hacer. Un, para empezar una pequeña construcción que castilla de paso. Pero aquí. aquí. joder. Va a ser la pequeñita, no va a ser algo tan grande por ahora. Aunque luego sí haga algo que cajere. Pero ahora, por la hora, como es que se no hay muchos materiales Voy a hacer algo... Voy a hacer algo así parecido a la, a la casita de Germán que tiene, que pena Este es algo súper, súper, súper, súper pequeño Ahora, sí. hey, tapo por aquí... No, voy a hacerlo por lo menos... Lo que hace la pobreza, tíos, lo que hace la pobreza. A ver. No me va a dar la madera. Tengo, tengo que buscar más madera, como dicen. <risa> a ver. Una manzana. Perfecto, es un avance, es un avance. Tampoco en esa versión hay templos. Ahí no hay templos. Eh, y los templos a veces llegan porque los templos contienen materiales creo que una vez sí llegué a ver templos en pocket edition pero hace mucho tiempo jugando con la tablet ay se me está jugando con la tablet de mi hermana pude encontrar un templo pero fue una versión vieja creo que fue la 5.4.2 si existió y por ahí encontré un templo y nunca no para ese tiempo no sabía era el templo no sabía lo que traía el templo vamos a ver ¿Qué mox estás ganando de noche? Y no tengo nada para matar ovejas Y tengo dos picos, no sé por qué O es uno que se ha glitchado <risa> No No quiero cerdos No quiero esto Dicho que habían tres ovejas ¿Vamos a ver? Joder, pasar una noche en el Pocket Edition tú. A ver, es que si, si te reproduzco Sería mejor Pero no es nada sí, sí, sí, sí, sí, sé que duele, duele Duele, duele ¿Pero dónde te metes? A ver ¿Dónde es Picasso? ¿Qué es Picasso? la es infinita? Bueno, ahí lo de noche, no veo, no veo... Ajá, pero es que dejé quemando carbón y quizás eso sea un puto beneficio mío. puede iluminar un poco... A ver... Mi carbón... Con mis palos... Ahora... se ¿sí encuentro donde se hacen las velas... Aquí están... Y una espadita para la nochecita esta fita, a ver esta no se va a si no hoy yo no veo nada siento los pasos a ver, quito eso de vamos a iluminar un poco aquí, ah, se se no, ilumina nada aquí, pero me dio la lana sí me la dio Tengo una granita ney no, no la quería matar No, no la quería matar Porque... ovejas de ese color no se pueden producir Porque aquí no hay... Tintes No hay calamar ni nada Y el tinte... A ver... A ver... No hay tintes Y... eso es un problema Oye ¿Eh, si... Sí? ¿No es ¿Pero no, no es sabe? Pero... ¿No esa sabe tinte negro? No, no es sabe tinte negro Si la lana... Joder, Entonces ¿de dónde se supone que saque la, la tinta? Pero no hay calamar y quieren que saque tinta Eso es algo que debemos averiguar, no sé Pero por mientras, vamos a ver, hay que buscar ovejas Para terminarlas y pasar la noche, no vaya a ser que, que venga uno de esos Zombies, maníacos, eso, no, fuck, Me asustó! me asustó. no lo vi No lo vi, no lo vi, no lo vi Ryan, corre, Ryan, corre, Ryan Que te matan y te toman la... Corre, corre, corre, corre, corre, corre corre A ver, no No diferencio nada ¿Qué creías? ¿Qué creías? ¿Qué creías? ¿Qué creías? Corre Pero ya veo esa puta araña que me quiere violar Y por aquí veo otra oveja que me quiere dar su lana ¿Verdad que sí? Sí, sé que sí A ver, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Mejor corro A ver, eso es peor que Slender. Si quieren ver un gameplay de, de Slender aquí, en la descripción les voy a dejar el link de un gameplay de YOLO jugando un poco de, sl de Slender. Cosa que me <ríe> estuve viendo. ¿Qué coño? Es? ¿Cómo entraste? Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, no quiero estar aquí. Oh, sí, así, Ven. Usa que te por detrás. A ver, tengo tres de nada más. Ahora corro por mi fucking line que me la van a violar. A ver, mientras camino, les comento de nuevo. En, en yo lo acabo de subir. No hace, un, hace unos días, Fuck, no te pares. Subió un gameplay de Slender. El, el, fuck, fuck, fuck, muero. Esta noche muero. En, pues sí, subí en el gameplay de Slender y estuvo bastante bueno porque. Lo <ríe> vi y subo como, como, como, como, como, esas personas de que hacen deportes y sudan porque sí. Estaba sudando y estaba todo nervioso y todo, todo cómico, todo, todo lloro, todo lloro porque lloro. A ver. No me creerían que me perdí. O no, quizás no. O quizás sí. Conmigo no, conmigo no, conmigo no. joder por ahí con tu madre ¿dónde coño su yo? allá me veo luz no puede ser que haya luz veo lava oh, oh. veo lava y veo muerto veo lava y veo muerte. me muerto me acabo de joder bueno. joder joder no ha avanzado nada no ha avanzado nada en ese capítulo La verdad sin problema pueden pueden, pueden adelantar eh, esa partecita hace algunos dos minutos o un minuto hasta que quede en mi casa o quizás yo lo haga no lo haga yo lo hago vamos a un pequeño corte y me darán luego ya en Ay, ya que se está amaneciendo, pero si duermo, si duermo, a ver, sigo viendo la lava, si duermo, eh, me recupero la vida, y eso es lo que quiero, porque si no duermo me quedo sin vida, y ya veo el sol por ahí que viene, a ver, necesito llegar, necesito llegar, necesito llegar, necesito llegar. Otras opciones O llegar, o llegar, o llegar Y yo veo Dormiré Dormiré Ponerlo en los comentarios Pónganlo en los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Hago la casa Hago la casa Hago la cama Hago la cama Hago la cama No tengo más materiales Si ¿Sí la hice No la hice No la hice Me acabo de joder Me acabo de joder Vamos a ver si puedo Todavía Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo ¿Ah? si sí pude y si sí pude como ven aquí arriba uh, la vida está llena super llena entonces vamos a ver no sé cuánto llevo cuánto llevo ganando para llevar un creeper vamos a ver si consigo un poquito más de madera y completo la casa y ahí termino si sí, tengo madera joder y ahí termino ya el capítulo de hoy vamos a ver no lo voy a hacer largo porque luego para renderizar ok Vamos a ver. Dios mío, tapé el micrófono, lo siento. Ah, para adelante eh, Para atrás, pum para fuera. Ok. Y me quedé sin madera, genial. Pero de todas maneras, a ver. Creo que voy a parar aquí hoy ya este capítulo de hoy. Si les gustó el video dejad un like y comentar si, si quieren comentar. Y recuerden, eh, suscribirte si no está suscrito. Eh, por cierto, eh, este capítulo lo subiré dos, un día sí y un día no. Y creo que en esa semana subiré también en la partida de Defiende de de la Villa que la tengo allí hecha, pero no, no he tenido tiempo de subirla ni tampoco de terminar de editarla. Así que con todo eso, vamos a ver si, si, si tengo un triperson, sí, pero esa es la espalda. Con todo esto, un Steve con un color más blanco de lo normal y un pepino, como dice Beta, eh, te este video. Y así, nos vemos en la próxima Lo vamos a matar al chipper. Así que... A ver, a ver, ¿no atacas? ¿No atacas? ¿No atacas? ¿Eres tonto? A ver. Bye, bye. Soy tonto y pico.